Bienvenidos, estimados participantes, estamos una vez más reencontrándonos para poder desarrollar ahora esta tercera sesión, este tercer tema que corresponde a los riesgos eléctricos. Vamos a hablar mucho en este video acerca de lo que conllevan estos riesgos eléctricos, conocerlos un poco más de cerca, identificarlos a fin de poder evitarlos en nuestros lugares de trabajo, ya que como ven, representan también condiciones importantes y posibles daños a la salud de los trabajadores, que lógicamente queremos controlar. Pues bien, directamente ingresando al tema que nos corresponde desarrollar en esta oportunidad, nuevamente paso a presentarme con cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Sánchez, ingeniero ambiental de profesión. Poco más de 10 años de experiencia ya en la rama de SOMA, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Y también cuento con un poco más de tres años de experiencia en la docencia en instituciones de educación técnica superior, en la rama de seguridad y salud, y también en consultoras especializadas. Nuevamente estaré con ustedes para compartir algunos conocimientos importantes ahora relacionados al tema de riesgo eléctrico. ¿Qué objetivo vamos a plantearnos en esta tercera sesión correspondiente a los riesgos eléctricos? Bueno, en primer lugar queremos identificar, queremos conocer de cerca cómo actúa la electricidad y estos riesgos de índole eléctrica. En segundo lugar, queremos conocer los efectos que tienen a la salud de estos riesgos eléctricos a fin de establecer el tercer objetivo, medidas de control para estos riesgos eléctricos. Así que, sin más que decir, directamente entramos a lo que es el tema que nos corresponde desarrollar. ¿Qué es la electricidad? Partamos primero desde lo más básico. Analicemos conceptos eh, que nos permitan partir desde lo central en este caso, la electricidad, que viene a ser el riesgo que queremos analizar. Conozcamos un poco más de cerca, acerca de, de la electricidad y ese componente que viene a generar también riesgos para la salud de los trabajadores. La electricidad es una parte tan común de nuestras vidas que normalmente nos olvidamos del peligro que esta conlleva. Pasar por alto los peligros eléctricos pueden ser catastróficos para la salud del trabajador, no solamente a nivel de quemaduras, descargas eléctricas, sino también incluso de la muerte, ya que como vamos a mencionar más adelante, hay innumerables experiencias correspondientes a fatalidades por no considerar controles de los riesgos eléctricos. Los choques eléctricos son lo no suficientemente fuertes como para matar a una persona. Y esto, como vamos a ver, especialmente ataca a la parte a una de las partes más sensibles del cuerpo humano, que es el corazón. La electricidad directamente va a recorrer el cuerpo, dado que el cuerpo humano viene a ser también, eh, en este caso, un material o, por así decirlo, conductor, ya que el cuerpo humano es 70% de agua, vamos a ver que tiene esa facilidad de poder, eh, conducir con facilidad la energía eléctrica que va a recorrer el cuerpo y que de encontrarse cerca del corazón podría causar directamente un daño ocasionándole la muerte a quien ha sufrido esta descarga. Además, el choque eléctrico también puede causar lesiones como dolores intensos, daño a los nervios, músculos o tejidos, sangrado interno, pérdida de la coordinación y control muscular y lo que es más, como mencionamos, paro cardíaco que viene a ser ya una fatalidad propiamente hablando. Entonces, tenemos claro que, le, que con la electricidad no hay que jugarnos. Sabemos que la electricidad eh, viene a ser un elemento de riesgo, viene a ser un peligro. La electricidad fluye por el camino que le ofrezca la menor resistencia. En este caso, como habíamos mencionado, el cuerpo humano, dado que es 70% de agua, presenta poca resistencia a la corriente eléctrica. Así que, en este caso, el cuerpo humano viene a ser un conductor. Las siguientes condiciones se aprovechan de las buenas propiedades de conducción del cuerpo humano. Por ejemplo, tener un contacto directo con un cable o un alambre que no está aislado. También un contacto directo con conductores eléctricos, un cable energizado. Tocar también algún equipo energizado con las manos mojadas. Esto todavía favorece mucho más el proceso de la electrocución o la descarga eléctrica. El flujo de la corriente eléctrica corriendo a través del cuerpo puede causar quemaduras graves a nivel interno y externo. Más aún, estas quemaduras eh, pueden ser severas, sobre todo eh, las externas, que vienen a ser una vez más producto del contacto directo por, por ejemplo, un equipo recalentado por una corriente eléctrica. De esto vamos a hablar en algunos instantes, vamos a mencionar también algunos ejemplos conocidos en el Perú de cómo eh, Muchos trabajadores han sufrido este tipo de descargas con fatalidades de por medio. Los circuitos o equipos sobrecargados pueden causar incendios y explosiones, especialmente si ocurren en áreas donde se almacenan sustancias explosivas o inflamables Así que las características de estos riesgos nos presentan y nos hacen ver que hay que tomar medidas de control para poder contrarrestar los efectos o las consecuencias de estos riesgos eléctricos. Justamente acá les menciono el ejemplo de lo que ocurrió en McDonald's. Acá está uno de los titulares que salió. McDonald's, la indignación que causa en Perú la muerte de dos jóvenes empleados de la cadena de hamburguesas. Bueno, esto que ocurrió allá por el año 2019, dos jóvenes se encontraban limpiando el área de la cocina de McDonald's. Cuando ya se había anunciado previamente que había una máquina dispensadora que estaba averiada, que estaba generando una fuga eléctrica. Estos jóvenes usaban agua para su limpieza y se dio la combinación letal, humedad con electricidad. ¿Qué ocurrió? Le generó una descarga a uno de ellos, el otro quiso auxiliarlo y también terminó con el mismo final. Ambos jóvenes fallecieron, como bien estamos indicando en esta noticia. Así que el tema de jugar con la energía eléctrica es un tema muy delicado. Vamos a tener que adaptar medidas, medidas ya que en nuestro lugar de trabajo, posiblemente muchos de ustedes desarrollen actividades en oficina, actividades de teletrabajo, también tenemos riesgos eléctricos, usamos equipos electrónicos. Eh, también usamos los tomacorrientes de nuestros, nuestras casas en el caso de los que hacemos teletrabajo o de la empresa en el caso de los que hacemos trabajo en oficina. Así que si no verificamos estás, el estado de estos cables, de estos tomacorrientes eh, y tampoco eh, inspeccionamos de antemano, por ejemplo, eh, el tema de sobrecargar muchos de estos finales, podríamos también eh, exponernos a estos riesgos eléctricos. Y noten, no hay que confiarnos pensando que la mayoría de accidentes ocurren en energía eléctrica a alta tensión, cuando en realidad, como vemos esta estadística de la institución Ocha, que es un instituto americano de seguridad, vemos que casi el 85% de los accidentes de índole eléctrica han ocurrido en baja tensión, es decir, a 220 voltios, como la mayoría de nosotros lo tenemos en las conexiones cotidianas que encontramos. Así que es necesario considerar medidas para poder contrarrestar los riesgos de índole eléctrica. Y antes solamente de considerar esas medidas, pensemos también una vez más en el daño que puede causar la energía eléctrica en el cuerpo humano. Si bien es normal pensar que en alta tensión la energía es más peligrosa, necesariamente no es el voltaje lo que provoca el daño a la persona sino la corriente que circula por el cuerpo, lo que provoca las lesiones. Es decir, más que centrarnos en el voltaje para hablar del daño que genera la electricidad en el cuerpo, hay que fijarnos en el amperaje. De hecho, 10 miliamperios, 10 miliamperios ya puede hacer que una persona pierda el control de la musculatura. Y tener presente que, por ejemplo, por un hervidor de agua circulan 10 amperios. ¿Correcto? Así que... Eh, ya 10 miliamperios puede ser riesgoso. Imagínate 30 miliamperios. definitivamente esto ya sería riesgo de muerte. De hecho, acá tenemos algunos una tabla comparativa del daño que puede causar la, la energía eléctrica, y en este caso la intensidad de corriente estipulada en miliamperios. De 0 a 0.5 mA no se observa todavía ningún tipo de sensación ni efecto. De 0.5 a 10 mA ya empieza a generar calambres a nivel muscular eh, y puede causar ya cierto tipo de daño. De 10 a 25 miliamperios generan contracciones musculares, el agorrotamiento de brazos y piernas con dificultad, es decir, pasa esto de que la persona se queda pegada prácticamente en la corriente, el aumento de la presión arterial y dificultad respiratoria. Y como se mencionó, entre 25 y 40 ya hay un riesgo muy alto. De hecho, podría haber daño cardíaco, quemaduras o asfixias a partir de 4 segundos. Entre 40 a 100 miliamperios hay daños mucho mayores, eh, daños ya directamente asociados a lo que es el corazón. Un amperio de exposición es paro cardíaco inmediato, quemaduras graves y alto riesgo de muerte, y de 1 a 5 amperios, paro cardíaco con el elevada probabilidad de muerte y quemaduras muy, muy graves. Así que este es eh, el efecto que va a tener a la salud la exposición a las diferentes intensidades de corriente eléctrica. Así que es un peligro que hay que tenerlo ahí muy bien identificado para poder evitar justamente lesiones de este tipo. Pasemos a hablar un poco de las medidas de control. Cómo finalmente controlamos los riesgos eléctricos. Y pensemos en varias ideas que se nos van a compartir aquí. Los siguientes procedimientos brindan una forma efectiva de reducir accidentes relacionados con la electricidad. Puse procedimientos de cierre etiquetado antes de comenzar un, tra un trabajo en circuitos y equipos eléctricos. Bueno, si es que se fuese a manipular llaves eléctricas, eh, como vemos en la imagen, algún tipo de, de, en este caso, de llaves térmicas, es bueno utilizar procedimientos de cierre y etiquetado, también llamados procedimientos de bloqueo y etiquetado, también conocidos como el loto. ¿En qué consisten estos procedimientos? Bueno, en que vamos a colocar posiblemente un elemento de bloqueo, que puede ser un candado, al momento de que uno está trabajando, por ejemplo, al bajar la llave. ¿Por qué? Porque queremos que no venga otro trabajador y por ahí active nuevamente esa llave y genere un accidente eléctrico. Al decir, si alguien va a trabajar con una máquina y baja esa llave, puede colocarle un candado, un dispositivo que impida que cualquier trabajador vuelva a levantar esa llave mientras está todavía dándole mantenimiento. Y al mismo tiempo también se puede señalizar o etiquetar, colocar algún tipo de, de señal, algún tipo de indicación que nos haga ver pues, que no se debería de, en este caso, activar esa llave hasta que no se termine el trabajo, algún tipo de, de advertencia que pueda eh, ser etiquetada y que sirva como un aviso para quienes finalmente, por ahí, quieran nuevamente reactivar esa llave. Eso es una medida de seguridad, es un procedimiento de cierre o etiquetado, también llamado bloqueo y etiquetado. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Evitar trabajar cerca de fuentes eléctricas si tenemos algo mojado, y esto nos podría pasar incluso en casa, ¿no? Muchos tienen también cerca de su equipo de cómputo agua eh, o algunas bebidas. Tengamos cuidado con que estas bebidas caigan a partes eléctricas del equipo, pa partes energizadas y pueda ocurrir un cortocircuito, ¿ya? O de que estemos con las manos húmedas o, la, o ropa mojada y estemos manipulando nuevamente los equipos electrónicos. Tener una toalla o un trapo en la mano para secarnos las manos constantemente y evitar el tema de la humedad. Suspender cualquier trabajo de electricidad al aire libre. Bueno, esto cuando existe el riesgo de lluvia. Eh, ventilar las áreas para el eliminar el exceso de sustancias químicas que puedan estar presentes. Bueno, se recomienda siempre en las áreas abiertas y con abundante ventilación. Y mantener un ambiente limpio y ordenado. De hecho, el orden y limpieza también reduce los riesgos eléctricos, porque muchos de estos riegos eléctricos han generado cortocircuitos que al haber acumulación han desatado incendios y es lo que queremos evitar también. También hay que disponer ordenadamente las herramientas y equipos colocando todo en su lugar después de cada uso. Hablaremos de esto también en otra sesión cuando hablemos del orden y limpieza, pero que es fundamental para evitar riegos eléctricos. Mantener las áreas de trabajo de libres de basura, libres o sustancias o materiales que vayan a, a, a causar por la acumulación. Hemos dicho que se tiene que limpiar en todo momento. Limpiar los líquidos ramados una vez más, sea en, piso, sea en escritorios, no debe haber humedad cerca de nuestro lugar de trabajo. Que son a prueba de agua al aire libre. Hablando de esto, muchos usamos... Eh, estas eh, extensiones, ¿no? Es muy común usar extensiones en casa. Tengamos mucho cuidado con las extensiones que tienen dos cables pegados. Le llaman extensiones de cable mellizo. ¿no? Tienen dos cables pegados. Estas extensiones no se recomiendan ya, ya que tienen cables muy delgados en el interior que pueden sobrecalentarse con mucha facilidad y generar un cortocircuito. ¿Qué es lo que actualmente se recomienda? Cables vulcanizados. Son estos cables que son mucho más gruesos. Ya, hay, ya existen extensiones de cable vulcanizado que nos va a permitir, eh, de alguna manera, trabajar de forma más segura, evitando riesgos eléctricos. Así que, usemos nuevamente, si hacemos uso de extensiones, hacemos o hagamos uso de extensiones de cable vulcanizado. Asegurarse que las tres patillas del enchufe estén intactas, esto mediante inspecciones, inspección en su lugar de trabajo, inspección en sus tomacorrientes, asegúrense que estén en buen estado sus cables también, no deben de estar cuarteados, pelados, rotos, asegúrense que los cables de sus equipos se hallen en buen estado para evitar riesgos eléctricos. Proteja todos los cables eléctricos cuando los utilice en o alrededor de los pasillos. Recuerden que también no es bueno dejar cables sueltos por el pasadizo, por un tema de orden y limpieza. Evitar usar cables eléctricos cerca de fuentes de calor, agua y materiales explosivos e inflamables. No es bueno combinar electricidad con agua ni con equipos o materiales inflamables. Y nunca use cable de extensión con el aislante dañado. Una vez más, asegurémonos de que nuestros equipos, tengan sus cables en buen estado. Y, en todo caso, si se identifica cables en mal estado, inmediatamente hagamos el, la reposición y el cambio para poder evitar los riesgos eléctricos. Aquí queremos, una vez más, recalcar cinco reglas de oro, cinco reglas fundamentales, cinco reglas que no pueden faltar al momento de considerarlos peligros de índole eléctrica y que queremos que tú lo tengas muy en cuenta en tu casa, en tu casa si haces teletrabajo o en la empresa si haces también trabajo presencial en oficinas. Presten mucha atención a estas reglas de oro. Hemos dicho cualquier tipo, cualquier tipo de trabajo de índole eléctrica que queramos realizar, primero hay que asegurarnos de que esté bajada la llave, si queremos manipular algún equipo eléctrico, si queremos manipular algún tipo de conexión eléctrica, asegurémonos que no haya flujo de corriente. Eso nos aseguramos mediante el corte de energía. Cortemos la energía y no nos olvidemos de aplicar los procedimientos de bloqueo etiquetado que vamos a ver a continuación. Pero el paso uno es, si voy a manipular electricidad, primero corto la energía. Luego lo que habíamos mencionado, el paso dos, bloquea. Esto lo puedes hacer mediante un dispositivo de bloqueo, un pequeño candado, algún dispositivo que permita que solo tú y nadie más va a poder reactivar nuevamente esa llave. Que no va a venir ninguna persona por ahí y va a levantar o va a poder nuevamente activar esa llave. Recuerda que por tu seguridad tienes que bloquear las llaves. Bloquear y señalizar, como vimos, ¿correcto? Eso para poder trabajar de forma segura y evitar riesgos eléctricos. Verificar no está de más, a pesar de que ya bajaste la llave, ya bloqueaste la energía, no estaría de más que verifiques, acá tienes un equipo muy simple, un multitester, un verificador de corriente, verifiques de que no haya flujo eléctrico. De tal manera que trabajes tranquilo sabiendo de que no ha habido o no hay en este caso paso de energía que pueda afectar. También tenemos que considerar la puesta a tierra, dado que, como hemos dicho, puede fallar en algún momento la energía eléctrica y va a recorrer el camino que le ofrezca la menor resistencia. En este caso, siempre es bueno asegurarse con los sistemas de puesta a tierra para que si hubiese esta fuga eléctrica, si hubiese esta descarga, todo finalmente vaya hacia un mismo punto y evitemos daños, sobre todo lesiones al trabajador, que, eh, va a estar operando lógicamente estos equipos o va a ser este tipo de mantenimiento eléctrico. Y nuevamente, la señalización, qué importante. La señalización es un indicativo visual de que se está haciendo un trabajo, de que hay un riesgo ahí presente. Lo que vemos en la imagen es una señal de riesgo eléctrico. Si identificamos equipos que tengan esa señal, ese triángulo con el rayo, triángulo amarillo con el rayo ahí al, al interior. Debe para nosotros ser un indicativo de advertencia, de que estamos exponiéndonos a un riesgo de índole eléctrica. Así que esa señal nos va a avisar a nosotros que hay que tener cuidado, que hay que tener precaución al momento de querer manipular un equipo eléctrico. Recordemos, una vez más, evitemos la sobrecarga de los tomacorrientes. Muchas veces tenemos eh, en casa o en la oficina extensiones o tenemos estos estabilizadores y llenamos totalmente estas extensiones o esos estabilizadores. No está mal, pero ahora queremos ir al tomacorriente y colocamos triples. Y no solamente que enchufamos un equipo, enchufamos otro, le colocamos otro y le ponemos otro triple más. O sea había un triple, sale otro triple y de después salen más equipos que se están conectando. Eso puede ser o eso puede causar una sobrecarga eléctrica. No queremos sobrecargar los equipos. Recordemos, cuando veamos estas señales de advertencia, indican que hay que tener precaución con los riesgos eléctricos, que hay que tener mucha atención para evitar eh, sufrir algún tipo de descarga eléctrica. Recomendaciones finales, entonces, para poder hacer de nuestro trabajo un lugar seguro, sin riesgos de índole eléctrica, ¿Cómo controlamos finalmente? ¿Cómo hacemos un control de los riesgos eléctricos? Las inspecciones es fundamental. Siempre inspeccionen sus equipos, siempre verifiquen sus equipos, no se confíen. Si manejan equipos electrónicos, revisen el cableado, revisen el estado de esos cables eléctricos, de los terminales, de los enchufes, asegúrense que estén en buen estado, que no estén oxidados, corroídos, cuarteados, rotos. Si es que identifican un equipo en mal estado, reemplacen de inmediato ese equipo. No se queden o no vayan a usar herramientas que estén en mal estado. Y nuevamente, no utilicemos las extensiones de cable mellizo. Recuerden, usemos extensiones de cable vulcanizado. No modifiquemos las herramientas o el equipo eléctrico. Asegurémonos de que las herramientas siempre están libres, secas y libres de partículas grasosas o depósitos de carbón. Bueno, no queremos modificar ningún equipo eléctrico. De hecho, eh, nosotros, si no somos especialistas, identificamos una falla en alguno de los equipos, notifiquemos al área de mantenimiento. El área de mantenimiento se hará cargo, reemplazará el equipo, nos traerá otro cable, etcétera. Pero nosotros, si no manejamos o no somos especialistas en el tema, no nos metamos a querer hacer cambios o hacer conexiones eléctricas. Dejemos esto a los especialistas, al área de mantenimiento que se podrá encargar de eh, adoptar las medidas necesarias para el control de los riesgos eléctricos. Inspeccionemos el estado de nuestro cable, de nuestros interruptores, determinar si están cortados, si el aislante está desgastado, terminales expuestos y conexiones sueltas. Nuevamente, tanto en casa como en la empresa, asegurémonos de que nuestros equipos siempre estén en buen estado, tanto interruptores como cables eléctricos. No cargue, almacene o cuelgue las herramientas eléctricas por el cable. Nunca se cuelgan herramientas con el cable. Acuérdense que el cable es una parte delicada del equipo. Dejemos de usar las herramientas inmediatamente si empieza a salir humo o chispas, o si las mismas dan toques. Es decir, si identificamos un ruido extraño, notamos la presencia de humo, de chispas, de inmediato desconectemos ese equipo. No lo usemos por ningún motivo, que puede ser una fuente de un riesgo eléctrico. Y no sobrecarguemos los enchufes de las paredes o los cables de extensión. Recordemos entonces que si tomamos muy en serio estas medidas, estas recomendaciones, vamos a evitar que estos riesgos eléctricos estén presentes en nuestro lugar de trabajo y sobre todo vamos a lograr eh, que nuestro lugar sea un ambiente seguro, que esté libre de condiciones eh, subestándares o condiciones inseguras, de tal forma que podamos trabajar tranquilos sin la presencia de estos riesgos eléctricos. Ya hemos hablado en esta presentación que los riesgos eléctricos son riesgos que están ahí siempre presentes, que pueden causar lesiones muy graves, desde quemaduras, daño al corazón, hasta incluso la muerte. Y que lógicamente vamos a tener que adoptar medidas. Hemos visto medidas preventivas para poder controlar los riesgos eléctricos. Si nos esforzamos por cumplir estos procedimientos, por respetar los pasos a seguir las cinco reglas de oro cuando hagamos algún tipo de trabajo eléctrico, y estamos muy atentos, inspeccionando nuestro lugar de trabajo, nuestros equipos, nuestras herramientas, el cableado, los interruptores, lograremos condiciones de trabajo seguras y saludables para cada uno de nosotros. Y es lo que deseamos pues estamos evitando riesgos eléctricos que son riesgos que pueden causarle incluso la muerte a un trabajador. Hasta aquí estamos entonces culminando la sesión número 3. Esperamos volvernos a reencontrar con otro tema para poder seguir hablando de las medidas y condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Conmigo es hasta aquí. Me despido una vez más y esperamos volvernos a ver muy pronto.